Estamos en comunicación con Mari Lechenuk, ella es directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Paraguay. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo se va, Pareiro? Eh, un hermoso día hoy para poder compartir esta eh, lindísima noticia, ¿verdad? Donde estamos eh, poniendo a disposición de la gente la oportunidad de poder ayudar a 100 familias a mejorar su baño, ¿verdad? A través... Eh, de un aporte de, de 1.500.000 podemos cambiar realmente la vida de muchos niños que hoy tienen que salir eh, a un baño donde realmente no tienen las condiciones básicas para poder eh, mantener eh, saludable su vida. Por lo tanto, queremos desde Ávila para la Humanidad Paraguay eh, invitarle a la población a, a aportar al cambio transformacional de estas familias a través del, del lugar donde está con, con este aporte mínimo que realmente es un impacto muy fuerte en las familias. Habita para la Humanidad Paraguay ha ayudado en, en el transcurso de 17 años a, a casi mil familias en Paraguay y queremos seguir haciéndolo, pero solo no podemos, señor Vareiro. Eh, todos, desde el lugar que estamos, eh, sería bueno que podamos aportar del grano arena que, que tenemos para poder transformar lo que hoy nos molesta, lo que hoy creemos que no debe ser, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. A ver, eh, quiero ir por partes para ir explicándole a la gente cómo cómo puede ap eh, apoyar esto. Pero primero, ustedes hicieron toda una campaña, eh, creo que se llamaba Conozca el baño del futuro, o una cosa parecida, y la gente entraba y se encontraba con una letrina. Así es. La, la campaña insta, ¿verdad?, a concientizarnos de la importancia... De, de contar con un baño adecuado y no va a haber baño del futuro si no cambiamos hoy, ese es el mensaje principal, la realidad que hoy tienen muchas familias es lo que usted acaba de describir verdad y nosotros sí queremos que los baños del futuro sean diferentes, pero hoy lo tenemos que hacer, si no, no va a existir el baño del futuro, vamos a seguir replicando los mismos modelos Esto que parece eh, muy básico es lo que estamos hablando, Mari, porque mucha de la gente que está escuchando seguro tiene lo que todavía increíblemente en Paraguay le llaman baño moderno, ¿verdad? Que es un baño común desde el de, de, de 1930 está ese baño, ¿verdad? Todavía le decimos baño moderno. Y recuerdo que una vez cuando estuvo con nosotros acá en la radio eh, Mario Bunge, este filósofo argentino, eh, uh -huh. y hablábamos nosotros de, de, de, de, digamos, de qué cosas mejoran la calidad de vida de la gente, y él hablaba de los derechos humanos, y como uh -huh. una cuestión básica, fundamental, él hablaba... De, eh, del servicio sanitario uh -huh. o sea, de, de algo que parece eh, digamos que para nosotros eh, es secundario, o sea, no, no pensamos en eso porque en realidad lo tenemos pero todavía Gracias. en Paraguay es increíble la cantidad de gente que no tiene un servicio que tiene que ver con un derecho humano básico y que es la base para la construcción de una política de salud pública así mismo es, eh, como estás diciendo, la verdad que acá te vas a Mariano, te vas a Roque es el primer anillo de asunción encontrar esas realidades que que muchas veces si si no no salís de, de tu metro cuadrado pensás que eso es natural que, que todos tenemos baño moderno como precisamente lo estás diciendo pero hay un montón, nosotros estuvimos la semana pasada con familias de arroyos y esteros donde literalmente te digo que es un hoyo que inclusive hay que hacer una buena puntería para que entre y, y realmente no no los derechos humanos ahí realmente dejan mucha distancia todavía por transitar y creo que hoy vos, yo y las otras personas amables que están escuchando tu, tu radio creo que pueden hacer la diferencia, no solamente termine todo en el plagueo que, que, el, que el Estado, que la Iglesia, o sea, hoy la responsabilidad es de cada uno la el, el cambio viene por lo que cada uno de nosotros podemos hacer y esta es una magnífica oportunidad señor Vareiro, de, de aportar y no permitir más que ningún niño se vaya y se contamine en estos baños, porque desde las políticas de salud estamos comprando un montón de medicamentos antiparasitarios, pero eso es un dinero casi tirado a la basura. Si el niño vuelve a esos lugares insalubres, significa que la cadena no estamos cortando. La causa raíz del problema son estos baños inadecuados que los niños están utilizando. ¿Cómo puede aportar la gente? Puede contactar con nosotros en el celular 0986-321-569 o entrar en, en nuestra página, ¿verdad? Que es www.habitat.org.pi o llamar a la línea baja 021-338-1441 eh, y eh, ahí le explicaríamos un poco más de cómo es. Pero con una cuota básica de 300 mil por 5 cuotas estamos ayudando a comprar toda la parte cerámica de ese baño que las familias necesitan. Un millón quinientos estamos buscando que la gente pueda aportar, inclusive en el trabajo, P pueden hacer una vaquita con todos los amigos y juntar esa suma, entonces posibilitamos que una familia tenga el baño del futuro, pero hoy. ¿Cuántas, me decías vos, desde que empezaron a trabajar en, en Hábitat para la Humanidad Paraguay, cuántos cuántos baños construyeron? probablemente como tres mil sean porque a seis mil estamos llegando porque prácticamente todas las casas eh, de la, la primera los primeros años con, siempre cuenta con un baño, hoy trabajamos más en mejoramiento, entonces nos enfocamos mucho más en piezas, en baños o en dormitorios, en, en cocinas. Pero en los últimos dos años hablamos de 1.250 baños adecuados, alrededor de esa cantidad hemos realizado, señor Vareiro. ¿Y hay una estimación de cuántos habría que hacer todavía? Y hay un déficit cualitativo diciendo que de cada 100 familias, 43 de ellas tienen algún problema deficitario en sus viviendas, ¿verdad? 43%. Sí. El asunto, el asunto es que muchas muchas veces se construye como se puede sin la debida asistencia técnica. Entonces, y las casas se van deteriorando y muchas veces las familias priorizan la educación, la salud que como, como la y la comida con un salario mínimo, o muchas veces, ni un salario mínimo, la casa es lo que más atrás se deja siempre, ¿verdad? Las necesidades perentorias, las necesidades de sobrevivencia inmediata son las que uno atiende generalmente con la liquidez que esa familia posee en ese momento. Uh -huh. Mari, te agradezco mucho. Un placer, gracias por dar el espacio. Gracias, Mari Lechenu, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Paraguay.